Ante toda esta crisis, ¿qué hacen estos sinvergüenzas haciendo campaña política de tiempo? Leonel Fernández tirado a la calle haciendo campaña. Domínguez Brito tirado a la calle haciendo campaña. Abel Martínez del Orbe tirado a la calle haciendo campaña. El alcalde de Santiago en vez de estar trabajando en su alcaldía. Y yo me pregunto, esa gente que dirige la Junta Central Electoral encabezada por el presidente que obedece a Leonel, tiene en estos momentos una prueba de fuego. Le paso la llamadita en un momentito. Déjeme concluir el tema breve, breve, inmediatamente John, te paso en un momentito. Ustedes creen que esa gente pueden estar haciendo campaña política a destiempo, violando la ley de partidos, la ley 3318, en su artículo 5, prohíbe el proselitismo a destiempo, fuera de tiempo de campaña, que es en un periodo de un año electoral. Si las elecciones son el 24, el 16 de mayo, el 16 de mayo del 23, le dan un tiempo que yo debo, yo digo que debe ser como los Estados Unidos, tres meses de campaña para salir de eso. Esta gente tiene que ser multada, esta gente tiene que ser suspendida de sus actividades, a esta gente se le debe suspender los fondos, que dicho sea de paso no cumplieron con lo que dijo el presidente y lo que quiso el presidente, reducir en un 50%. El pago a los partidos políticos para estar dando dos mil millones de pesos a esos pendejos. Nosotros debimos quitarle el 50% y debió ser un primer paso porque no estamos. Estamos a tres años y cuatro meses de las campañas de, de, de, de las elecciones del 24. A tres años y cuatro meses no se le debió dar dinero a los partidos. Solamente debe proporcionarse de dinero en el año electoral que yo requiero, deben ser tres meses, para que se acabe el parasitismo. Si este que dirige la Junta ahora, que obedece a Leonel, lo sanciona, le suspende los fondos, yo creo en esa Junta. De lo contrario, no debe permitirse. ¿Cómo es posible que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, esté montándole una campaña a Luis Abinader, que todo el mundo sabe que aunque Luis Abinader le de un boche, eso es una llanta, eso es mentira. O sea, son gente que están en el palacio, que comen juntos, que viven juntos y que están todos los días juntos. Y yo estoy seguro que fue un plan y le dijo, lanza la campaña, que yo te voy a dar un boche para que la gente diga que yo soy el bueno. Pero esa campaña sigue montada y está. Y no lo digo yo, lo dice un hombre que forma parte de ese partido, que es fundador, que su hija está nombrada en el gobierno, que él está nombrada, que se llama Ramón Albulquerque. No podemos permitir, debe ser sancionado también. Todo aquello que estén haciendo campaña de tiempo, violando la ley de partido, la 3318, en su artículo 5, el proselitismo debe castigarse porque estamos en crisis y eso constituye un crimen de lesa humanidad. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. ¿Cómo tú estás? Estamos bien. Pitágora, yo quiero hacer un llamado a las autoridades de este pueblo. Sí. Eh, yo voy a correr al estadio de lunes a viernes en la mañana y los sábados y los domingos a veces me vuelve tarde uh -huh. a dar una tallita para mantener el cuerpo de él. Sí. Cuando ahora te hago el, el, el estadio Pitágora para beber rom, un grupo de tigres, eh, un grupo de artianos en la pista con un litro de rom o de trofeo en la pista y de aquel lado un grupo de gente con camioneta, con música pero bebiendo romo como si fuera eso un, una discoteca y entonces no sé cómo que permiten servir alcohólica en un estadio en, en el campo y pista allá atrás hasta en el campo y pista, sí, un grupo de tigres sí, de aquel lado donde hacen las patronales donde la siga, no sé si la hacen ¿Y, el, y los guardias no dicen nada y no hay y no hay los guardias ahí que no, no, no dicen nada ellos, ellos ven guatianos ahí bebiendo y no dicen nada. Tú sabes que yo dejé de ir al estadio, al campo y pista por eso, porque estaba plagado de haitianos y los sábados y domingos van como 200 y si usted va lo miran mal y yo, un día de esto cuando maten dos o tres porque yo creen que este es el país de ellos y se ponen a jugar fútbol y todas esas cosas ahí. Yo creo, yo creo, que si no se toma medida, eso es algo terrible. Yo. Voy a un llamado, Pitar, a las autoridades correspondientes, Tavera eso Estoy de acuerdo. buenas noches. Buenas noches. Un llamado ahí a las autoridades sobre todo. ¿Quién es el encargado aquí de De cosas de Sedefiri, de deporte? ¿Quién es? ¿Jochi Tavera? ¿Y quién? Si Hochi Tavera y Mao, los dos amigos míos, que se han pasado la vida entera y que echaron dientes en el movimiento deportivo, y que en campaña y en política demostraron cierto coraje, si perdieron ese coraje para afrontar problemas como ese, dejen eso muchachos. Mao, y Tavera, si ustedes quieren dedíquense a otra cosa, porque si ustedes tienen la capacidad como representante de la autoridad deportiva, Permitir, no. le paso ahora, señor, que un icono del deporte como es el estadio Julián Javier lo estén cogiendo para beber romo y haitianizar eso ahí, este país hay que dejarlo. Yo no sé para qué ponen gente que no le duele este pueblo. Buenas noches. ahora? Sí. Pero tienen que llamar a Migración también y a la policía para que vayan para allá todito coño y arreglen eh, algo eso ahí porque es verdad yo dejé de ir por eso con los haitianos, por los haitianos con que se dé si, sí, sí, No sí, sí. puede no matarse con uno de ellos sí, ven a sí. uno, dice, de dice, como si, me dice si uno fuera un extranjero en nuestra propia tierra Pitágoras, eso da vergüenza ¿Y, y, qué, y qué es lo que pasa con con los policías y la migración y el ejército ¿Qué es lo que pasa con Pitágoras que se debe, tiene miedo no me parece, y excusa la palabra, fue Pitágoras eh, eh, eh, se, se hacen pum pum fuera, fuera, fuera de No, no, no, no, no, palabra, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo de ir yo, yo, yo iba con mi mamá Oye, y jugando fútbol, y llenando la pista, y comiendo, y cogiendo, y te miran así. yo dije, Ellos son los que mandan, a ellos entonces yo dije, espérate, oh, esto es un peligro. Después de eso apareció un muchacho que lo mataron en otro sitio y lo tiraron ahí. Yo dije, espérate, no. Entonces, las autoridades deben funcionar y tener pantalones responsabilidad cuando tienen un cargo.